El proyecto Macarina Sostenible con Más Capacidad para la Paz, coordinado por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCHI, avanza de manera conjunta con la Agencia de Renovación del Territorio ART en el municipio de Puerto Lleras, al sur del Meta, para formular una iniciativa PEDED que tiene como objetivo instalar un modelo productivo de lima Tahití que beneficiará a 20 familias con la siembra de 208 plántulas en una hectárea por beneficiario. Y es por esto que la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, AgroSavia, ofreció una capacitación en su sede de La Libertad en Villavicencio a investigadores del Instituto Sinchi, vinculados al proyecto Más Capaz, con el propósito de aportar su conocimiento científico, técnico y tecnológico en todo lo relacionado al cultivo de la Lima Tahití. Abordando temas de suelos, sustratos, material vegetal, abonos, organización de cultivo, entre otras características importantes para la implementación exitosa de este modelo.